Hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de educa les saluda miguel Recalde. en este vídeo vamos a ver cómo nosotros podemos entregar una tarea dentro del curso de educa 3.8 entonces el participante del curso en este caso de educa tiene que buscar la tarea dentro del curso fíjense que hay que buscar la tarea dentro del curso, por ejemplo esta tarea la de configurar un curso, yo como con mi rol de estudiante tengo que ingresar dentro de esta tarea, tengo que leer el objetivo fíjense este es el objetivo, eh, que el, el participante pueda configurar su curso, la introducción y acá están las instrucciones, Esto es la, la parte más importante en este caso de de la tarea, los pasos para entregar la tarea la fecha de, de entrega y acá está el apoyo, ¿sí? acá me dice que eh, en la página 65 está disponible el material donde yo puedo encontrar en este caso información sobre esta tarea en particular y acá está el video que habla sobre cómo uno tiene que configurar su curso, entonces lo ideal sería que yo usuario alumno en este caso tenga que leer este material justamente en estas páginas donde me muestra que primero tengo que editar los ajustes de mi curso que tengo que ingresar hasta esta parte y eh, completar en este caso la tarea de acuerdo a lo que me está pidiendo entonces eh, siguiendo un poco el, el, el hilo de la tarea tengo que configurar mi curso donde cada alumno en este caso tiene un curso con rol de profesor entonces yo entro dentro de mi curso acá yo tengo rol de profesor en este curso y lo primero que tengo que hacer según lo que me está diciendo acá es tengo que configurar en este caso ingreso a mi aula y tengo que configurar mi curso entonces para configurar el curso me voy hasta acá le digo que tengo que editar los ajustes de mi curso ¿sí? acá en la tarea me está diciendo que en este caso eh, tengo que poner fecha de inicio y fecha de finalización eh, que va a iniciar en este caso el, el 25 25 de abril ¿sí? entonces tengo que poner de que mi fecha del curso va a iniciar el 25 de abril ¿sí? y va a culminar en este caso el 30 de el 30 de eh, diciembre entonces elijo 30 acá elijo diciembre acá luego tengo que en este caso pasar al segundo punto fecha de finalización que muestre siete anuncios entonces yo me voy un poco y dónde están los anuncios yo donde yo puedo Configurar la cantidad de anuncios. Fíjense que el formato de curso está en formato temas en este caso, ¿sí? y la apariencia en este caso, número de anuncios, lo cambio en 7. ¿sí? Y lo otro que tengo que tener en cuenta también es que me pueda permitir mostrar el, el libro de calificaciones y el tamaño de archivo hasta 10 de megas. Entonces, mostrar el libro de calificaciones. ¿Sí? y luego me paso hasta archivo, entonces le tengo que indicar que en este caso pueda subir hasta 10 megabytes, una vez que yo tenga esto listo entonces le doy en guardar cambios, ¿sí? y ya tengo configurado mi curso, ahora como yo entrego esta tarea, entonces para entregar esta tarea entonces yo tengo que eh, me, me indica que tengo que eh, copiar la url de mi curso y pegar en este caso dentro de esta tarea en particular entonces yo me voy acá en agregar entrega ¿sí? y lo que me está pidiendo en este caso sería eh, como yo tengo que enviar la url en este caso de, de mi curso donde yo tengo el rol de profesor para que mi profesor después pueda calificar esta entrega, entonces me voy hasta mi curso, copio la dirección url de mi curso le doy clic derecho, acá le puedo seleccionar en, en copiar y acá vuelvo nuevamente a mi curso de educa ¿sí? y acá donde dice texto en línea, le doy en pegar control, corta pegar y luego eh, me voy directamente a guardar cambios una vez que le doy en guardar cambios entonces esta tarea va a quedar eh, entregada, fíjense que acá es, está en, en, en borrador en este caso y ya tengo entregada mi tarea bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder entregar cualquier tarea dentro del curso de EDUCA 3.8. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.